Hey, ¿qué yeah, hay amantes de Gmail Linux? Bien. Este día abordaremos un tema en el que... Ubuntu viene dando patadas de ahogado... Desde hace muchísimos años ya. Y... No hay manera de... Sacar desde ese lugar, pues... Ellos mismos han decidido que su visión como lo es el lucro en una empresa es lo que los mueve y por tanto no hay manera de sacarlos de ese lugar. Pues bien, eh, la manera en la que el mundo canónica más específicamente trata a sus usuarios y a la comunidad cuando es en beneficio propio, claramente que van a aceptar y van a tratar de la mejor manera posible a las personas de la comunidad y a los usuarios, obviamente. Pero si es una ayuda eh, que beneficia más al usuario no empresarial sino al usuario común de andar por casa pues ahí vemos una situación bien diferente y es que la situación de Canonical pasa por la peor catástrofe actualmente pues si bien es la distribución por autonomía que utiliza las primeras personas que vienen de otros sistemas operativos, el descontento es grandísimo. A la postre, pues, se evidencia que es un sistema que trae muy poca optimización, eh, trata de mangonear, en todos los sentidos pues bien podría decirme alguien que es para opiniones son mm -hmm. muy bien estudiadas no con muchos fundamentos pero lo cierto es de que todos empezamos o la mayoría de personas empezamos en Augusto y vimos la gloria de aquellos días. Eh, Friedrich Nietzsche es la imagen de lo que esta distribución, trata de hacer lo cual no le puede salir. Y es para a permanecer como espa o ir en declive, sino cambiar sus eh, políticas exfoliadoras hacia los usuarios Friedrich Nietzsche establecía un, un parámetro eh, en el que según su teoría eh, la, el tiempo es una constante de origen y hay reminiscencias completas en todo de mi bagaje de, esa, de esas afirmaciones. Por tanto, él tenía el concepto del eterno retorno. Sabemos que Ubuntu en 2004, que es cuando nació, vino con un impulso extremo. Era la reina de, de todas las distribuciones. Al punto que casi todas se empezaron a avanzar en ella. Y todavía quedan resquicios de esa situación. Eh, pero no es desconocido el caso que. Se muestra que casi todas quieren abandonar la base Ubuntu. Tal es el caso de Linux Mint. PopOS. El mismo... Linux que se basó unos años en Ubuntu ha vuelto a su base original que es Slotwork lo cierto es de que el One Story ya no pinta como lo era antes anyway, Nietzsche decía que si un organismo muere pero tiene la posibilidad de volver a tener una oportunidad de vivir todas las glorias pero también los fracasos se vuelven a repetir una y otra vez invariablemente de si uno quiere que sucedan de esa forma o no por tanto y a la postre, este sistema, si no trata de volver a su vieja época, a su simplicidad, a su apoyo a la comunidad, a aportar algo nuevo, no verá una luz de popularidad o, por lo menos, se enfocarán más en ser otra opción prácticamente igual que Windows y si bien este sistema está bien y no tiene muchas inestabilidades está poco optimizado y además de estar poco optimizado es, es el sistema de Snap que lastra todo progreso que pueda existir en la distribución. Flatpak es la solución verdadera de, en paquetes universales. O AppImage. Si las personas trataran de utilizar ese sistema. Lo que ese sí está un poquito más lejos Pero Flatpak es una solución extraordinaria yo utilizo Flatpak y los paquetes de Auren, Arch Linux y Derivadas pero en verdad que antes de entrar en snap preferiría los paquetes normales de punto dev y y aptimatch antes que un snap es lo peor que puede existir. En el caso de la implementación con Wayland Están bastante bien en el caso de Ubuntu. Pero aún se ve que no lo tratan de poner de una manera excelente. Pues bien. Como les decía en ese caso. Ubuntu. Si no vuelve a su vieja de oriente a esa receta original en la que todos estábamos con una alegría porque iba a salir Ubuntu, la nueva versión, eh, está condenado al fracaso y si existiera la manera de reestructurar desde los inicios, empezaría su eterno retorno que es Empezar con una gran gloria, con una novedad y volver a su bookman, eh, que es estar siempre tratando de buscar innovación según ellos, pero que de innovación solo tiene el nombre, pues lo que hacen siempre va en perjuicio de la optimización y de todo lo bueno que pueda existir en GNU Linux para esa gracia las personas mejores se quedan en MacOS o Windows eh, pero bien esa es la aventura que debemos de luchar porque vuelva a tener esa gloria podemos lograrlo hombre mira vos tenés que... Tratar de ver... Lo positivo en todas las distribuciones... Y especialmente si ya tenés... Tu distribución no hay que cambiarla obviamente pero... Todo es mejorable... Y si uno ve... La... El pasado de, de las distribuciones... Uno entiende que en el futuro se puede volver a recoger... Y actualmente... Le está dando la espalda por completo Ubuntu al software libre incrementando toda cantidad de software propietario que en sí mismo no tiene ningún problema. El problema viene cuando quieren ponerlo como la única opción para tener algún software y que se vea más como que es... Una venta de software propietario. En, en el apartado de la Snap Store. Que una instalación propia de en paquetes.dev. Sinceramente. Están mal encaminados. Pero si sí se podría pensar que Ubuntu es la mejor distribución en el sentido de que si se implementase el software propietario que más la gente quiere como lo sería Office o Adobe eh, llegar ahí primero pero eso no caracteriza como la buena distribución sino que hay muchos otros factores y claro que muchos siguen entrando por la vía de Ubuntu al mundo de Linux pero no es ni la cantidad grande o extraordinaria que movía en el pasado esa distribución. Mi llamada es a canónica que trate de apoyar un poco más a la comunidad y no hacer oídos sordos a las peticiones que se le piden. Personalmente, no soy usuario de Ubuntu. Si me iría por la rama .dev, realmente me iría para la distro madre, que es Debian. Pues... Está fuera de todos esos... problemas en los que... uno encuentra en Ubuntu. Al caso que hasta Linux Mint... quiere... dejar de ser base... Ubuntu. Y eso sí. Si por todas esas formas tan arbitrarias que está tomando, pues bien, este era el video de este día. Eh, me pareció importante hablar sobre esto, hacer una reflexión acerca del camino que está llevando GNU Linux y, pues, que. Yo, como Eduardo, el filósofo de Linux, trato de impulsar eh, que se use este sistema, no tanto como un evangelio, sino como una solución a la libertad filosófica del hombre. Pues es el único sistema en el que uno se puede sentir fuera de, de toda esa... repudiable y castrante puerta con candados que se siente al estar en un sistema como Windows o Mac OS. Existen obviamente otras eh, alternativas en sistema como lo serían BSD y otras verdad. La cosa es de que son sistemas muy limitados no alcanzan a ser una solución viable, por lo menos en mi caso. Habrá personas a las que le funcionen perfectamente BSD, FreeBSD y etcétera, pero no es mi caso. Lo que sí es, quiero hacer este llamado a que las personas reflexionen acerca de esto. Porque no solo no apoya al software libre ni a la comunidad actualmente canónica de Ubuntu, sino que piensan no escucharnos y creo yo que hasta eliminar por completo el repositorio de los paquetes tradicionales punto .dev y dejar una distro eh, que sea por completo más lo cual sería una catástrofe en toda regla pues bien dejo mis pensamientos a la comunidad y hago el llamado a que luchemos por la libertad y el pensamiento libre de todas estas políticas expoliadoras que se nos impulsan desde, todo lo, desde todas las direcciones, tanto el gobierno, como el sistema político, económico, e incluso hasta qué sistema operativo tenés en tu computadora. Eso es otro nivel. Debemos ser críticos, chicos. Debemos ser unas personas que puedan discernir sin que otras los coarten para hacer lo que ellos quieren. Y esa es una de las tantas formas en las que los sistemas capitalistas actúan. Y pues no vamos a hablar directamente de política en este canal. Pero sí, es resaltar que la libertad depende de nosotros. El software libre debe de promoverse y la libertad es lo más preciado que podemos tener. Un saludo y muy buena suerte. Gracias por haber visto mi video y suscribirte y activar la campanita. Me ayudaría muchísimo porque puedo seguir subiendo estos videos de una mejor manera. Muchísimas gracias. Saludos.